Muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Orbonera Hoy vamos a hacer un video eh, basado en una pregunta que me ha hecho un estudiante de agrarias en Argentina y es la siguiente ¿Es necesario o beneficioso compostar el material previo a dárselo a las lombrices? El compost en sí es muy bien aceptado por las lombrices porque ya es un material predigerido, estabilizado, y lo van a comer como cualquier otro material fresco. Ahora, el compost, por su proceso físico-químico, pierde muchísimo valor nutricional, ¿sí? Lo más importante es que se pierde nitrógeno por volatilización. Entonces, si la pregunta es, ¿combine o no? Es, en general, no, porque perdemos nutrientes. Aunque, para cierto tipo de eh, sustancias o materiales, es no solo... Eh, necesario, sino que es vital, porque no podríamos darse sino a las lombrices. Este es el caso, por ejemplo, en eh, restos de poda, ¿sí? donde hay mucho material lignificado, césped, que tiene mucha humedad y fermenta rápidamente y sería mortal para las lombrices, ¿sí? en caso de que haya animales muertos, estiércol, de, de cualquier tipo de animal, sea omnívoro o carnívoro o, o herbívoro, ¿sí? Conviene hacer un pretratamiento, no sé si un tanto un compostaje, eso depende mucho de otros factores, pero sí un pretratamiento, como por ejemplo con la borra de café, que se deja orear unos 15, 20 días, al igual que, los, que las camas de, de pollo, que están muy apelmazada y tiene mucha acidez, se, la, se las remueve un poco y se deja orear. ¿sí? En caso de que haya animales muertos y demás, el compost ¿sí? lo degrada y sí podríamos echarlo. La pregunta específica de... de de este estudiante fue si era conveniente o no darle de comer a las lombrices contenido ruminal o de estómagos de animales sacrificados en mataderos. No sé si saben, pero los mataderos ese material por general no lo reciclan o reutilizan y va a parar a grandes lagunas a cielo abierto que son altamente contaminantes. En este caso, la biografía recomienda sí hacerle un pre oreado ¿sí? aereado, o un pre-compostaje. Antes de ingresarlo a dárselo a las, a las lombrices o para mi composteras. Es un material muy rico en nutrientes, ya está predigerido. Imagínense que el estómago o rumen de los animales ya es una cuba de fermentación. Por ende, va a ser muy bien aceptado por las lombrices. Si uno tiene un restaurante, por ejemplo, donde hay altas cantidades de cebollas, ajos ¿sí? o una juguera donde hay cáscaras de cítricos. En ese caso, sí sería conveniente hacer un pre-compostaje para sacar esos ácidos que no son benéficos eh, para lombrices, ¿sí? El lombricompostaje de residuos domiciliarios, donde el, los residuos son variados de tamaño, de, de, de, de, de textura, de sabores y demás, no es necesario hacer un compostaje previo. Así que amigos, si les gustó este video, recomiéndenlo. Suscríbanse al canal, cualquier duda es más que bienvenida. Les agradezco por su tiempo eh, en escucharme y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.